Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal. Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia. Bueno, seguimos con mi historia. Como tu vuela se escala y a la, a la vez que tienes un solo boleto, hace entender que eres posible migrante. Y yo le expliqué que me estaban esperando en Rusia y todo ese. No, no entendió. Él me dijo, para, en caso de que eso haga un caso muy eso, nosotros llamamos al aeropuerto y decir que haces escala para que ellos se lleven. Para mí lo que ellos sinceramente no tenían ganas de trabajar y querían joderle la vida a uno, que es lo único que se van hacer. Bueno, en ese último momento, pues los nervios me puedo llamar a mi pareja decirle que me hacía falta que comprar el boleto cuando no tenía el dinero porque tenía pensado esto que yo fuera y allá cuando cuando estuviera ahí a comprar el segundo boleto me ir para acá ay que él me dijo que no hay dinero para bombones ay ay me dio una cosa yo dije estas cosas es destino ya me tocó quedarme aquí me tocó quedarme aquí sin ir para ningún lado con las manos en blanco pero bueno ya está bien yo di mi, mi di espalda y me fui a esa hora tuve que llamar a mi mamá porque me irán para atrás para buscar un de carro, porque mi mamá ya se había ido. Si creían que lo había olvidado, mmm, no es así, lo prometido es deuda. La aplicación que yo conocí a mi pareja, por la que nos conectábamos por internet y hablamos se llama Bato. Si te gusta mi video, dale un like y comenta. <música>